amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas patatas con conejo y como siempre digo los ingredientes son un conejo 5 o 6 patatas medio pimiento verde italiano media cebolla 150 gramos de judías verdes 4 zanahorias una cucharadita de azafrán una cucharadita de pimentón dulce, sal un tomate rallado, un diente de ajo perejil y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es calentar aceite ahora una vez que está caliente echamos el conejo echamos el pimiento verde y echamos la cebolla y lo tenemos que rehogar, se mueve bien, Se tiene que freír bien. Ya está hecho y ahora echamos el tomate y el pimentón dulce y lo movemos. A continuación echamos las patatas que como sabéis como sabéis tiene que crujir para que salga el almidón y espese la salsa Ya es la última patata y ahora echamos las zanahorias y las judías verdes, lo removemos un poquito para que se mezcle bien. y a continuación una vez mezclado echamos el agua que lo cubra se vuelve a mover se deja un momento y después echamos el azafrán, el diente de ajo, el perejil y la sal y se vuelve a mover otro poquito vamos a taparlo y en media hora teóricamente tiene que estar de vez en cuando hay que remover el guiso para que se mezcle bien y se vuelva a tapar ya ha pasado la media hora y ahora vamos a comprobar si está tierno está tiernísimo lo apagamos del fuego y ahora lo vamos a aplatar. aquí tenéis la receta de las patatas guisadas con conejo una especialidad de la casa bueno amigos, espero que os haya gustado este guiso de patatas con conejo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!